Ah. ¿Y quién crees que se los dio? ¿Prescott? Uh -huh. Me parece un poco descabellado. Yo sé, y debes pensar que todo está en mi imaginación. Muchos lo creen, pero tienes que creerme. Kevin, Prescott es un hombre solitario. Lo único que tiene es este empleo. Y aquí entre nos, odia trabajar aquí. Pero de eso hacer lo que dices... Pero que... así todo tiene sentido. Odia su trabajo, así que trata de robar la casa para poder renunciar. Ah, No creo... Mira, le dijo a mi papá que yo mentía y eso no es cierto, y apagó las cámaras de seguridad. Eso solo significa algo. ¿Y qué es? Marv y su nueva amiga tienen un aliado. Prescott. Ah, creo que es cierto. ¿Lo crees de verdad? Sí, que tienes una imaginación muy activa. Pero eso es lo que me encanta de los niños. Mi hijo era exactamente igual que tú a esa edad. Muy dinámico. Eres muy buena, Molly. Oh. Trata de mantener esa imaginación bajo control, ¿de acuerdo? Fuiste muy comprensiva con lo que pasó hoy.